Este es el camino a la Food Beer Day Cup. Hola, ¿qué tal, fiferos? Pues estamos de manteles largos eh, deseándole una feliz, feliz, feliz aniversario a Food en su sexto aniversario y han sacado esta Beer Day Cup que la verdad se ve súper, súper increíble. 15 mil monedas, nada más y nada menos de premio. Y un sobre súper especial, también para cuando ganes la Copa. Por ahí, mira, empezamos el primer partido eh, de octavos de final. Ahí está Rooney, ahí está Diego Costa, Stadbridge, contra la Meca TJ. Y vamos a ver cómo nos va, aquí Tuárez, Suárez la tiene, la controla, se quita uno, le baila. Uno, dos, tres, hace el para abajo. ¡Pum! ¡Uy, ruleta! ¡Suárez, qué hiciste! No pudo definir bien, aquí otra jugada con Neymar La tiene la controla, ¿qué hace? ¡Uy, papá! Se quita uno, se quita otro, bajan del camión Bajan del camión, eso es penal Claro que sí, claro que sí Suárez con la manita, brother Así con la manita, güey, bien Bien jugado, bien Neymar, ahí Rich. No tiene palabras, no puede decir ¿Qué está sintiendo en ese momento? Se está en la birthday cup, en esta patada Agresión total Todavía creo que le pisan el hombro a Neymar Suárez, ¿para dónde la tiras? ¿Para dónde la tiras? ¡Gol! ¡Un golazo! ¡Golazo, Mordelón! ¡Golazo del Mordelón! Aquí la tiene. La tiene Messi. Messi la controla, no puede dominarla bien. Se quita uno. La toca para atrás. ¡Para Zabaleta! ¡Zabaleta, pégale! ¡Y! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Minuto 90. Se está acabando el partido. Se está acabando el partido. ¡No la pierdas ahí! ¡Uy! se hicieron el primero. bridge una falla épica, épica en la defensa y no podemos definir. Y aquí en tiempos extras se viene la noche. ¡Diles que no, Alves! ¡Diles que no, que aquí no se meten goles! ¡Eso, díselos! Y nos vamos a los malditos penales en el primer partido de esta Verde Cup. ¡Costa! ¡Costa, pégale gol! Hay un tutorial especial donde eh, mostramos cómo tiraros ahí. Arrinconados donde nadie llega. Aquí Alves hace hace una finta. ¡Otra star ¡Palo! ¡Celebralo! ¡Grítalo! Lo acaban de fallar. ¡Nos acercamos a la Verde Cup! ¡Nos acercamos a la Verde Cup! Bien! Bien, Schneider. Bien, Schneider! Bien controlado ahí la defensa y todo. Ahí Diego Costa eh, quiere demostrar del otro lado que también se puede. Y mangos, mangos y plátanos. Para dónde <risa> para dónde Alves. Ahí, y urr, Neymar, eh, son muy buenos penales, casi imparables, eh, chequen el video si no lo han visto Pero aquí nos ha ido muy bien la tanda de penales, comprobándolo con hechos Rani, bien metido Rooney, Messi, Messi si la mete se acabó, Messi si la mete se acabó, boludo Che, boludo, estamos en cuartos de final, boludo, oh, chaparra, chaparra Ahí con la de Italia, Alves, el hombre del partido, un juegazo muy duro, en penales pasamos, le ganamos a la Meca TJ, debe ser de TJ, ese amigo, un saludote. Nos vamos a los cuartos de final, un equipo totalmente alemán, a ver a Schurl, a veo a Lewandowski, un equipo muy bien formado, Royce también por, por el lado derecho, bastante bueno, empezamos minuto 9, Messi, tu pase de Dios, golazo. Golazo de Neymar, claro Recuerda el gusano Nápoles, ahí en México Donde quiera que estés, gusanito, un abrazo Ven aquí el toque de Messi con la derecha Con una descaradez Impresionante, le da un pase Casi milimétrico Matemático, pero aquí Royce La tiene y Alves otra vez nos salva nos sacando los partidos, Alves Messi, recorta, tuya, mía Para atrás, Rakitic Uy, parado, Neymar No puede hacer nada la tiene, la tiene, la tiene Schoensteiger, Steiger la regresa para Lam, Lam, el portero no la puede, manos de mantequilla, cuidada aguas Neymar corre toda la milla corre el ratero, corre ratero, se la quieren quitar la policía, no, quítate la policía, toca el pase, mala decisión, estaba Suárez solo atrás Minuto 77, estamos por el pase a semifinales, que se quita uno, tope, penal, no Arrito, eso no era penal, ese no era penal es Chiquimarco, oye Ese no era penal, vean ahí nada más Marquiños Nada, yo creo que fue falta hasta de Lewandowski Le quiso dar un cabezazo Eso no era penal, jamás Vamos, Alves contra Royce ¡Alves! ¡Rebote! ¡Maldito rebote! ¡Malditos rebotes! ¡Endemoniados! Nos ¡Ah! hacen aquí el 1-1 uno uno. Royce, un desafortunado rebote Ya nomás dónde le rebota la pelota en, en la parte de abajo de la rodilla Nada que hacer Salimos con las esperanzas en alto aquí El 1 a 1, un partido totalmente para cualquier lado Neymar, la toca para atrás Messi para Neymar, tuya, mía, al estilo del Barça Suárez para Silva ¡Ay, no llegó! ¡No llegó! ¡Golazo! ¡Golazo Silva! ¿En qué momento? ¿En qué momento mete el 2 a 1? ¡El chino! ¡El chino! Recordando el gusano Nápoles ¿Ven aquí el pase que le pone? ¡No puede llegar a la pelota! No sé quién era pero no puede llegar a la pelota. Y ¡pum! No perdonamos, noyer Nada que hacer. Minuto 90. Diles que no, David Luis. Saca la pelota y se acabó. Se acabó. Pasamos a semifinales de esta Verde Cap. A esta Chemise. Para, para Suárez, el mordelón. Y vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo de Road to Put Verde Cap. Y recuérdenlo, tirando penales como maestro. para la vida!